Bien, vamos a continuar con las propuestas. Esta vez es la LAC 2020-3, versión 4. El análisis de impacto es obligatorio. Invitamos a Jordi Palet a presentar la propuesta. Recordemos que tiene 18 minutos para la explicación. que tiempo para la explicación. Ahora sí. Eh, bueno, efectivamente, esta propuesta del análisis de impacto es obligatoria, es obligatorio, está en la, en la versión 4, se ha presentado creo que en, en uno o dos foros anteriores. Me dicen que apunte allí, pero ahí, ahora avanzamos dos seguros. Eh, bueno, la idea es, eh, la idea en es que, que en el PDP no, PDP no, está, explícito, no está explícito la obligatoriedad, obligatoriedad del de de análisis de impacto y los que presentamos, no propuestas, que presentamos con propuestas, propuestas con, ciertas, con cierta asiduidad entendemos que es una herramienta eh, fundamental, fundamental eh, porque a veces nos falta la, veces contribución la, no nos la, la contribución de la comunidad, nos faltan comentarios de la y comunidad y en eso, en cierto modo, coincido con el análisis pues de impacto como veremos luego, pero solo en cierto modo. Aunque hubiera comentarios de la comunidad, no necesariamente esos comentarios van a reflejar la realidad que el staff Y por eso es importante que existan las dos cosas, evidentemente, no solamente una o solamente la otra. Yo lo intento, de verdad, pero ver. eh, Bueno, eh, hay un aspecto del PDP que es la sección 321 que se refiere a las funciones de los moderadores y da la sensación que en ese, en ese apartado del PDP se está indicando que eh, se haga el análisis de impacto, que los moderadores pueden pedirlo y sin embargo, eh, ya en la primera versión de esta propuesta pues quedó claro que el, el staff no lo estaba interpretando así. De, de hecho, esa es la razón de tener esta propuesta. Que, al parecer lo que se está interpretando eh, es que los moderadores pueden pedir información adicional, análisis de impacto. Eh, evidentemente, si no hay un análisis de impacto, no hay de, de impacto, no hay opción de pedir información adicional, por lo cual también es un poco ¿Cuál es el texto, por abreviar, el texto eh, concreto de la propuesta? Bueno, pues lo primero es que en el apartado 321, que son las funciones de los moderadores, lo que hacemos es explicitar que o sea, solicitar y recibir y comentarios por parte del de staff de la CNIC referente a di diversos aspectos de una propuesta de eh, política eh, adicionales eh, a la, la de política, análisis de impacto. A, de ese de modo, con este texto queda claro lo que acabo de decir, claro con que, decir esa contraindicación con que, que puede entenderse aquí, que hoy eh, en el PD. Eh, adicionalmente, en, agregamos en un apartado nuevo, un el apartado 4. Insisto cuatro, que las numeraciones son relativas porque son cuestiones editoriales que perfectamente el staff puede considerar que vayan en otro punto o con otra numeración diferente. Responsabilidades y obligaciones de la CNIC. La CNIC publicará un análisis de impacto eh, de la última versión de cada propuesta, informando, obviamente, del mismo en la lista pública de políticas, tan pronto como sea posible, en un plazo razonable. Cuando el plazo supere cuatro semanas, sin contar las cuatro semanas previas a los foros públicos, se, en, se deberá justificar en el foro público y la lista dicho redactivo. Atrás. ¿Cuáles son los cambios respecto de la versión anterior? Pues que en la versión anterior o en las versiones anteriores yo estaba intentando marcar un plazo, un plazo que estaba basado también en plazos que tenemos en otros RIS o que, aunque no estén en el PDP, se están cumpliendo en otros RIS. Y una de las argumentaciones del staff era que no se podían marcar plazos, que era muy difícil, que no siempre sería el mismo plazo, etc. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es abriendo, digamos, esa opción a que no marquemos un plazo, pero si, es, si ese plazo es excesivo, que de alguna manera se Comunique, se sí, explique el porqué. Por qué. Eh, hay otro aspecto importante otro aspecto aquí importante. y es que yo entiendo que debe de haber un análisis de impacto, impacto de cada versión de una propuesta ahora bien, eh, esto no será necesario si por ejemplo el autor publica una propuesta, se da cuenta de un error o hay unos comentarios en la lista y automáticamente antes de que se llegue a publicar el análisis de impacto ya lanza una nueva versión obviamente la, el, el, el staff lo que debe de hacer es el análisis de impacto de la última propuesta eh, realmente que esté en curso de discusión y probablemente o típicamente sería la que se presentaría en el foro Eso sería lo mismo que va a ser um... presentada en el foro. Creo que aquí no tengo que decir que mucho no más. La nota que acabo de comentar, creo que no que hay, que hay nada, más que nada más que Tengo dos diapositivas tengo que las voy a saltar, que son de referencia respecto a otro A veces en los análisis de impacto se nos dice de, que un RIR no es igual que otros. Bueno, otros sí, hasta, sí, hasta cierto punto, pero la comunidad al final es la misma, con lo cual discrepo un poco de eso, pero no voy a incidir en ello. De verdad que es terrible cambiar la diapositiva, Y, por último, antes de pasar al análisis de impacto, análisis eh, impacto, ha habido, bien, creo recordar que dos, dos comentarios, comentarios en la lista, solamente la dos la comentarios en de la, la de lista gente, de esta versión, esta versión eh, Ricardo, Ricardo Patara, Patara y Fernando Freyani, si no recuerdo mal, eh, que los voy a contestar. Eh, en algún, en algún sentido ellos coincidían en una parte, en otra no eh, el análisis de impacto es un input fundamental también para la comunidad insisto en esto porque lo veremos luego que se habla también de ello en el análisis de impacto aunque de forma contradictoria a esto eh, y además sigue siendo importante para la comunidad ese input y por supuesto para los autores aunque no tenga impacto en la operación del río porque evidentemente estamos haciendo nuestras leyes, nuestras normas entonces es importante que tengamos el análisis de impacto porque como decía al principio a veces hay cosas que la comunidad no va a ver y el staff va a estar viendo, entonces es importante que tengamos esos diferentes puntos de vista respecto de cualquier propuesta insisto, aunque no tenga éxito operacional si una propuesta fuera solamente editorial también es bueno que haya una confirmación de que efectivamente es solo editorial porque a veces hay cambios editoriales que sin que nos demos cuenta pueden cambiar aspectos pueden mudar, que pueden llegar a ser uh, críticos. A es decir, que incluso casos o sea, en eh, casos editoriales puede de, ser importante por lo menos sí, un análisis de impacto que, que diga, tan solo como ha ocurrido en la primera a, propuesta hoy, no hay nada que objetar. Con eso es suficiente, no, no precisa, hace falta no tampoco que sea eso estudiar palabra por palabra, coma por no coma, coma el texto y decir los pros y los contras cuando realmente se evidente que efectivamente no hay ninguna objeción, ninguna contraindicación. Discrepo, creo que esto lo comentaba Ricardo, discrepo que eh, haya funcionado correctamente el análisis de impacto y podríamos poner eh, muchos ejemplos. Eh, yo hace ya un tiempo, creo que en la primera o la segunda versión de esta propuesta, hice un estudio de todos los análisis de impacto de todas las propuestas desde 10 años atrás o algo así y lo demostré. No voy a dedicar aquí el tiempo a demostrarlo de nuevo, pero ahí están las listas. Es simplemente viste los archivos y se demostró que a veces había análisis de impacto impacto eh, que, que tardaban eh, muchísimo, que nunca llegaban, eh, o, o había unos plazos que no eran lógicos, que propuestas más sencillas se demoraban más en análisis de impacto que propuestas más complejas. Es decir, que de alguna manera necesitamos ordenar Eso es lo que intenta buscar esta, esta, esta propuesta. Eh, como dije antes, eh, aunque no es lo ideal, eh, desafortunadamente la comunidad, y ojo, no es solo la comunidad de la CNIC, no estoy diciendo que la CNIC sea ni mejor ni peor que las otras comunidades, en todos los ríos e incluso en el IETF nos pasa lo mismo, nos falta la contribución de la comunidad. Y desafortunadamente, nos guste o no, muchas veces esa contribución, y ahí están las respuestas de los dos que han opinado eh, en esta misma propuesta, por ejemplo, eh, esa opinión solo se genera cuando se publica. La opinión, se complica, que está mal, bueno, pero facto, no podemos, obligar, errado, pero a no podemos a obligar a la comunidad que, que, que, que a contribuir. Que a lo mejor contribuir. debería la membresía plantearse los que los debe de ser parte de sus obligaciones contribuir No digo que no, que pero a la, a la comunidad no se le puede obligar. Contribuir, sí. y, y, y, y a las pruebas no no me remito. O sea, de verdad que son eh, cosas son objetivas, objetivas, no me estoy inventando nada. Ahí está el análisis que se puede hacer de múltiples propuestas en muchos años. Con eso Mariela. Estoy haciendo casi de moderador. Gracias Jordi Muchas gracias Jordi. Ahora invitamos staff a Valeria Rocha para presentar el análisis de impacto de la análisis de impacto. <ríe> <ríe> a pesar de redundancia. Bueno, entonces los comentarios, los comentarios del staff de para la que publicamos el análisis de impacto de esta propuesta, esta propuesta. El primer comentario es que el eh, por supuesto, es que, que considera que el análisis de impacto es una herramienta útil, una herramienta eh, útil. Eh, aporta insumos aporta, adicionales para la, para la discusión. Sin embargo, los moderadores y la comunidad, pueden, y la de comunidad pueden, de hecho, es deseable que así de de suceda, que suceda que se comenzar la discusión de cada propuesta aún cuando el análisis de impacto no esté, eh, eh, El otro comentario, el número dos, eh, así como decimos que el análisis de es relevante en cuanto a un insumo este es muy útil, no consideramos relevante un proceso de discusión donde solo el autor y la participan sin la participación de la comunidad. El otro comentario, el número sí, el tres, es que, bueno, eh, lo hemos manifestado en nuestros análisis, análisis de impacto, hacemos un máximo esfuerzo de, para siempre para de, ver de, cuando publicamos, verter el análisis de impacto, para hacerlo, para, de, para, hacerlo eh, de forma lo eh, más completa para, de, posible. De, sin embargo, completa. puede haber información adicional eh, de diferentes de fuentes, de fuentes, fuentes que vamos a recabar luego de publicar el análisis de impacto y entonces, si consideramos que de esa información es relevante compartir, la actualizaremos el análisis eh, de impacto publicado, o bien si con, eh, simplemente compartiendo la información en el foro o en la lista, y, a, o sino, no anunciando en la, la lista, lista, la lista que el análisis de impacto ha sido actualizado. Nuestras recomendaciones, recomendaciones son. La primera bueno, es sustituir, sustituir en el primer, el primer párrafo de la propuesta el texto que dice de la última versión de cada propuesta, lo que explicaba recién Jordi. Sustituirlo por de la primera versión de cada propuesta, aun y cuando no haya discusión de la comunidad. O sea, si no, no esperar la discusión de la comunidad para la primera versión de análisis de, de, de impacto. Pero incluir lo siguiente, la ACNIC realizará el análisis de impacto en versiones siguientes siempre que haya discusión y comentarios de la comunidad. En caso de, de duda respecto del nivel de discusión de la comunidad, se consultará con los moderadores. En cualquier caso, la ACNIC realizará el análisis de impacto siempre que los moderadores identifiquen necesidad para ello. El impacto que esto representa en el sistema de registro y en otros sistemas del ACNI es en caso de que se apruebe esta propuesta, no representaría un impacto alguno en los sistemas, pero sí en los tiempos que son dedicados a la operatoria diaria por parte del los. Staff. Eso es todo, muchas Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi, ¿tienes análisis, análisis de análisis de impacto, análisis, impacto de análisis de impacto. impacto? Respuestas impact, al análisis del análisis de impacto, impacto, impacto sí. sí. Bueno, mientras uh, publican la, en la diapositiva. Con, pero ya está en Ahí está. Bien, eh, respondiendo al primer punto de, de la NIC, que considera que el análisis de impacto es una herramienta útil, etcétera, etcétera, la propuesta no modifica esto. La comunidad participa de forma voluntaria eh, y en muchas ocasiones esa participación, como dije antes, no discurre como sería deseable. Eh, el transcurrir de los años nos ha demostrado que el análisis de impacto a menudo provoca esas conversaciones. Lo dije respondiendo también a, a un comentario que creo que fue de, de Ricardo. Es decir, que efectivamente eh, no es estoy de acuerdo en que se tenga que hacer solamente el análisis de impacto en la primera versión, eh, porque muchas veces, eh, por lo menos, necesitamos la confirmación de que si el autor ha hecho cambios y esos cambios han incluido cuestiones que se reflejaban en análisis de impacto, como mínimo necesitamos una confirmación por parte del staff si esa confirmación no se produce por parte de la comunidad. Entonces, creo que es una confirmación mucho más objetiva que simplemente que el autor diga ya lo resuelto. De esa manera estaría mucho más claro. Eh, ojo, que yo no estoy pidiendo un análisis de impacto detallado con 20.000 páginas, ni muchísimo menos. Un simple email a la comunidad diciendo creemos que se ha resuelto eh, el, el, las objeciones que levantábamos en el análisis de impacto puede ser suficiente. Es decir, en ningún caso la propuesta se está detallando cómo debe de ser ese análisis de impacto. Ahora me pasé de nuevo. El análisis de impacto relevante en cuanto sea un insumo útil, etcétera, etcétera, lógico. Por lo indicado en el punto anterior, los autores deben actualizar la propuesta cuando hay aportaciones. Da igual que sean aportaciones de la comunidad o aportaciones del staff mediante el análisis de impacto u otros mecanismos. Insisto, no estamos diciendo que el análisis de impacto sea un documento que tenga X puntos, X páginas, X cantidad de texto. Lo que estamos diciendo es que por lo menos haya unos comentarios de... De forma pública no solamente a los autores que también pueden ser bienvenidos eh, para reflejar el punto de vista de eh, el staff. Eh, hacemos nuestro máximo esfuerzo pues sí, concurro es razonable y deseable que así sea y la propuesta de nuevo no lo modifica de hecho, eh, como en otras ocasiones he hecho, yo felicito al staff especialmente en esta ocasión que hemos tenido análisis de impacto de absolutamente todas las propuestas, hay una de las propuestas que presentamos hoy que hasta la segunda versión y después de pasar un año y medio no hemos tenido un análisis de impacto porque el staff consideraba que la comunidad no estaba contribuyendo a pesar de que cuando Aquí, se presentó la primera versión, la y ahí está el vídeo, el director ejecutivo Son dijo que se prepararía el análisis de impacto. Ya transcurrió transcurrido un año y medio y no lo hemos tenido prácticamente hasta ahora. Entonces, no es una queja, no es un reclamo. Lo que, que, que estoy diciendo es que precisamente digo, tenemos que, que evitar esas, esas, situaciones esas situaciones y que esos inputs los tengamos lo antes posible. Esos, posible. Esos y con esto, así, había algunos comentarios eh, más del análisis de impacto y básicamente decir que en base a las respuestas que acabo de dar y las recomendaciones, algunas de las recomendaciones del staff creo que serían contraproducentes. Por ejemplo, solamente hacer el análisis de impacto de la primera versión, etcétera. Eh, como digo, insisto que el análisis de impacto genera mucho debate, genera discusión en la comunidad. Ojalá fuera más, ojalá no hiciera falta el análisis de impacto, pero me remito a los hechos. No es razonable tampoco que sea una decisión de los moderadores decidir si falta o no un análisis de impacto, eh, dado que entiendo que nadie está por encima de la comunidad y que esto debe de ser algo objetivo. No, en esta propuesta los moderadores consideran que sí, aunque el su criterio pueda ser muy bueno y en esta consideran que no, porque son es subjetivo. Debe de ser algo absolutamente objetivo. Eh, la función de de, de, de la modera, de, de los moderadores, valga la redundancia, es la moderación la determinación del consenso, pero no influenciar en cómo el PDT afecta unas u otras propuestas de una manera subjetiva, por mucho que se haga de buena fe. No estoy diciendo que se haga de buena fe. Para, para molestar no a unos autores u otras o unas propuestas en absoluto. Propuestas lo que estoy diciendo eh, es que aunque no se quiera, eso no puede ser subjetivo. Se, se quiser, y con eso, eh, no puede ser subjetivo. Tiene que ser objetivo. Muchas gracias. Jordi. Eh, Muchas gracias Jordi. Bien, ahora iniciamos para el, tiempo, el de tiempo de discusión. Por lo que los invitamos a compartir y sus dudas, opiniones, comentarios dúvidas, opiniones, aquí en los, comentarios, micrófonos, aquí los en micrófonos, en la casilla Q&A, eh, recuerden eh, en el Zoom, no por el chat, eh, sino por el Q&A, eh, no o levantando la mano el chat, en el Zoom. A Tenemos Zoom. a Oscar de aquí el micrófono, Oscar, Oscar Robles eh, eh, si me invita Jordi al baile, pues. Sí, no me, puedo negar. Jordi me eh, para festa, Efectivamente, eso fue lo que dije en no, esa ocasión, porque, porque nosotros ocasión, asumíamos ocasión, que iba a haber comentarios. Y reitero lo que eh, Entonces, dijimos, yo, en el análisis de impacto. Nos parece análisis impacto, achamos inútil, inútil generar una conversación una conversa interna, interna, una conversación con, con los míos, una ejemplo, conversación con los NIRS, sobre, una, sobre propuesta una propuesta que, que claramente que a la comunidad no le interesa. comunidad. Podemos estar no en podemos desacuerdo no respecto a esa interpretación. El autor dice que cuando es muy dice, buena, dice que que la comunidad no dice nada, nosotros decimos, no nos comentarios, y no parece no sensato, sensato dedicarle recursos a una conversación que no tiene mucho sentido. No sentido. Pero decimos capaz que, decimos, capaz, quizás <risa> podemos estarnos equivocando. ¿Por, ¿Por qué no dejamos, no dejamos que los moderadores, que tienen un rol más neutral en todo esto, nos lo pidan? Y por supuesto, cada vez que nos lo pidan, efectivamente. Lo tendremos que hacer. Lo que nosotros decimos es: estamos de acuerdo con el autor en que tenemos que hacer un análisis de impacto en las nuevas versiones a partir de ahora, quizá porque eso puede fomentar la discusión. A partir de ahí, me parece que sí tenemos que estar muy atentos de que si la comunidad no reacciona, es justamente porque no quiere que le dediquemos tiempo a todo esto y tenemos que escuchar eso de manera eh, bastante atenta. Gracias, Jordi. Vamos a ver, bajo mi punto de vista, eh, aunque entiendo que comparto eh, algunos de los aspectos que mencionas, el problema es que muchas veces, de, desde los RILs, y no hablo solo del ACNIC, no se ve todo lo que la comunidad piensa y más incluso la membresía. Yo que estoy trabajando para muchos clientes, concretamente en la región, me encuentro que a veces no interpretan correctamente el manual de políticas y no llegan a preguntar al RIL. Y es cuando el consultor llega al cliente que les dice: No, es esto no es así. Lo estás entendiendo, sí, no es así. entendiendo mal. Y eso es lo que a veces me motiva a mí para generar propuestas. Entonces, parece que en el manual no haya un problema y, sin embargo, sí lo hay. Ahora, yo le pido a ese cliente, vete a decirlo, vete a, a, a, a apoyar lo que yo estoy, lo que te estoy contando de cómo se debe de interpretar esta parte del manual y te puedo asegurar que en 22 años es la primera vez en el mes de agosto que tenía un cliente que ha dicho, venga, vamos a decirlo. En 22 años. Es decir, por mucho que los clientes, los miembros de la CNIC vean la CNIC que tienen problemas, que muchas problemas, veces no veces llegan a la CNIC. No es decir, yo no estoy preparando no propuestas por capricho, no, no, te, lo no, preparo, ¿no? te lo puedo garantizar. ¿E ¿Puedo garantizar? No eres el principal defensor, Jordi, principal de defensor, de que lo que es lo que se puede considerar para las propuestas. Si efectivamente eso está, queremos verlo, porque utilizas mucho ese argumento y la verdad se debilita mucho cuando eres el único que plantea esas propuestas. Eh, Don Guillermo Vila. Gracias. Qué, qué lindo estar de este lado. Estamos estar de este lado. Estranho. Nombre, nombre. Eh, eh, qué tal. Adriana. Presentación de mucha gente que no puedo eh, nombrar. No, nada. Yo quería aportar lo siguiente, como, más que nada como ex moderador. Eh, primero que nada contarle a la comunidad de que Vamos a empezar con Yo no estoy de acuerdo con no la propuesta. Con propuesta. Eh, nunca lo pude, pude decir eh, hasta, hasta hoy. Hasta hoy. Eh, le quería contar quería a la contar comunidad, de moderadores, los moderadores. Tenemos, eh, una estrecha Tenemos comunicación, una comunicación con el staff. No estamos esperando no a que se haga impacto, tenemos reuniones, tenemos reuniones, están en seguida. De la misma manera, el staff siempre, manera está siempre está disponible para responder, para responder en la lista de correo cuando la gente se quiera acercar a eso. Creo, creo que no hubo también, caso alguno en, en, en caso donde se pidió algún tipo de información al staff y no, no se ha Entonces quería, primero que nada, garantizarles que la interacción entre el staff y el grupo en general... Y los, y los moderadores prácticamente eh, instantáneos eh, Entonces me no, parece no, bastante que válido que dentro de todas dentro esas conversaciones esas que son conversaciones muy recurrentes, son exista esta posibilidad de, decir, posibilidad de decir, bueno, necesito y, que le pongan un poquito más de pila a esto que o que necesito, necesito determinada información para poder entender mejor en qué afecta esta, qué qué esta propuesta. Afecta. Eh, eso por un eso lado. Un lado Después, y también, bueno, nada, a, finalmente a quería decir quería de que, que es muy complicado, es muy complicado el tema de la no, no discusión. No de las discusión de las es, es muy complicado. Ya, la, la, la definición de consenso ya, ya es complicada de por sí y al no haber este, de discusión con la gente ya sea, no entre las Entonces, se Entonces me parece también bastante Entonces, sensato que de no tener que no activar un montón de no procedimientos. No Reconociendo bueno, fue un poco conociendo Oscar, un poco el otro lado del mostrador todo lo que tuvieron análisis de impacto, no me parece razonable cuando hay algunas propuestas ahora sí lo puedo decir hablando en la comunidad la mayoría de la gente que dice que es irrelevante para el río entonces no me parece adecuado tener que activar todos esos procesos solo porque hay una propuesta que no tiene discusión no por caprichos no porque evidentemente no es relevante al menos que no es relevante para las personas Ariel dos, dos Ariel, dos comentarios eh, relativamente rápidos. El primero es que yo he intentado y lo podrán confirmar los moderadores aquí presentes, que se activara un análisis de impacto después de intentar conseguir el análisis de impacto por, por, por parte del staff durante un año. Y los moderadores me han respondido que no podían. Segundo punto. Eh, sí. Si Entendemos bien el concepto de consenso. El concepto de consenso, y se ha explicado esta mañana, implica que puede haber 100 personas en contra o 1000, una sola a favor y sin embargo la propuesta o la política o como le queramos llamar puede ser correcta. Entonces, no podemos esperar, que, Entonces, porque no no podemos esperar que porque no haya discusión, pero tampoco haya objeciones, no hay una propuesta no sea correcta. Y lo no que se trata correcta. es de que el análisis de impacto de está, análisis está demostradísimo, de impacto. podemos hacer un ejercicio demostrado. estadístico si quieres, podemos luego nos sentamos y lo hacemos, que cada vez si que se publica análisis de impacto es cuando se tienen respuestas de la comunidad. Entonces, me remito a los hechos, como he dicho antes. Gracias. Hola, Ricardo, Patara. Eh, Hola, soy solamente Ricardo Patara. para hacer. reforzar eh, aquí el, la lectura en se encuentra el texto. El eh, texto entiendo, entiendo la necesidad, la autoridad la, la del análisis utilidad de impacto, de pero de impacto, no creo que sea necesario esa. No, esa que esta propuesta sea necesaria. Eh, El nombre ya lo no indica, es una análisis de un posible impacto un consigo, si esa propuesta um se convierte en una, si política. una hay avaliar, política. Hay que avaliar, evaluar si, si esa propuesta una vez implementada tiene algún impacto, impacto, impacto, impacto sea de costo, sea de operación, lo que sea. para eso hay que tener la discusión primero de la comunidad para ver si hay interés en eso. Si no avanza, si no hay interés, si no hay discusión, si se rechaza, quizás no es necesario en impacto. Porque la propuesta en ese momento, de acuerdo con lo que que se considera la, la, la comunidad, la no va avanzar. a avanzar. Es un ejemplo. No puede ser que, que en el futuro, possível, con los ajustes futuro, y con los comentarios de la, la, la propuesta, con, se cambie y se haga más. Y, más ahí, y ahí, ven otro hay comentario, lo que pensé ahora. ¿Qué utilidad tendría, por ejemplo, un análisis de se, impacto que se publique en la lista? Pasa todo el lista, tiempo esperado la discusión, no hay ninguna, discusión ninguna de no qué sirvió. O sea, se avanza porque que que en análisis si eh, de impacto decía algo en contra o apuntaba alguna algunos criterios no muy deseables yo pienso que la forma, eu como, está a forma como, está como está funciona, capaz que Talvez no de acuerdo con lo que esperas tú que sería la análisis de impacto, pero estoy en contra que sea el que fomenta la discusión. La, e, el proceso a es de la comunidad. La comunidad tiene que ser motivada de alguna otra forma, como comentar, discutir. Y e, finalmente: e, finalmente un um, um comentario sé que estamos acá que estamos hablando aqui de la comunidad de, de, de LACNIC, LACNIC, pero comentar un ejemplo que hay en em RIP, no la, la análisis de, de impacto, es necesario para que se avance a una otra instancia, outra instancia a del proceso. Es, la comunidad a discute antes, antes, la, la comunidad tiene que discutir antes. Eh, apoyo de la comunidad en aquella propuesta para que avance para um outro que a un otro estágio El proceso ahí tiene. Creo que debe ser así: debemos buscar de que de que una e de forma de que la comunidad participe más y que la análise de impacto sea más sostenible. Si aprobada, ¿cuál impacto tiene? ¿Cuál e, e, es el impacto que eso no tiene? Ricardo, muchas gracias. En un mundo ideal, tendríamos eh, comentarios de todos los participantes de la comunidad o de muchos de ellos, con, sin análisis de impacto, da igual, pero la realidad es que no ocurre. La diferencia con Ripe, y ojo que no estoy diciendo que Ripe sea una comunidad mejor, ni peor, ni muchísimo menos, de hecho, si miras el volumen de membresía, Ripe sería peor en función de los comentarios que tenemos que la CNIC en base a contribuciones. Lo que ocurre en Ripe es que somos media docena, porque somos media docena, no somos muchos más los que siempre Contribuimos. Tampoco te creas que eso es sano. Es decir, lo sano sería que la contribución fuese mucho más diversa, mucho más amplia. Insisto y me remito a los hechos. Cuando quieras, nos sentamos y hacemos estadísticas. Cuando se publican análisis de impacto, suele haber, casi siempre, diría que en el 99,9% de las veces, suele haber respuestas de la comunidad no antes. Sus propias respuestas vienen muchas veces después de del análisis de impacto. Son hechos. De verdad, lo podemos hacer unas de ello y, y presentarlas si hace falta. Si for necesario, Gracias. Obrigado. Raúl. Raúl. Yo soy participando Raúl, por participando por participando mismo. En el mismo. Me gustó lo que dijo Ariel. Me gustó lo que dijo Ariel de, no sé de representar personas decir, que no, no podemos <ríe> hablar que son. <ríe> Eso fue esa fue muy eh, buena. Está fue muy buena. avanzando como Está Está avanzando, está avanzando. en, en sus eh, cualidades eh, de Schumann. Creo que un poco, Ricardo, uh, Ricardo ya explicó todo. Me parece que no, no, todos los análisis de impacto son importantes. en su debido son importantes, no, importantes. en el este momento. Yo no, creo no que hay que apelar al profesionalismo, del, que al profesionalismo de, de, equipito, de la guía. Si no cumple con las cosas que tiene que hacer, deberemos reclamarlo después. Ya prever todas las cosas, obligar a ser mandatarias. Yo creo que es un exceso de regulación que no precisamos. Y Sí Estoy de acuerdo concordo. también de que un análisis de impacto temprano puede direccionar la discusión, puede direccionar la discusión para que quede en que enfocada que solo en los puntos que incluidos en análisis. análisis. No, no tenemos que dar oportunidad a la espontaneidad de, de las, de las personas que analizan de su propia perspectiva. Y si, ciertamente no podemos avanzar o aprobar una, una política sin saber cuáles son las consecuencias que va a producir desde el punto de vista operacional. Esto puede ser hasta una cuestión jurídica. 好 yeah. yeah. yeah. Es un exceso, no, no hay necesidad de hacerlo obligatorias. Creo que, que creo que es importante, creo que estamos de acuerdo en lo que es importante, que es importante. Hacerlo obligatorio no es que correcto, importante. Es. Raúl, a las Raúl, pruebas me remito. Eh, me ha costado pruebas, un, año medio, un año y medio, diría, así a ojo, conseguir, conseguir un análisis de impacto. Análisis de impacto. Yo, es yo, decir, no digo que el staff no yo, cumpla. Yo, me está, está dando la razón, porque lo único que has hecho es reclamar por eso. creo que el staff ha mejorado eso, es lo que tiene que hacer que si no se producen esas mejor, cosas, debemos exigirles todos. Exigirle y, todo. y si es algo importante, todo. no dudes que vas a tener eco si en reclamo no con con su reclamo. reclamo y que mucha gente va a apoyar si hay en, este, en, en exigirle responsabilidad. Si no ha habido suficiente eco, porque no a Ahí es donde discrepo. La definición de consenso, la definición de consenso... Evitemos el uno muchos Bueno, respondo también porque... olvidé comentarle este tema también antes a Ricardo. La decisión la definición de consenso, de consenso insisto, insisto, nos dice es que de, de lo que, que se trata se es de buscar objeciones de y resolverlas, objeciones y resolverlas y no de buscar apoyos. Vamos, si sí, Douglas, Gracias. por favor, sí. salvo que Douglas quiera que yo hable. Si que Hola, soy Douglas de Brasil. Uh, soy Douglas de Brasil. Uh, eh, lo que tenemos acá es el que premio? o la, la gallina? Sí, es, exactamente sí, es exactamente eso. eso. Ah, tenemos ah, análisis, tenemos análisis de impacto para tener contribuciones de la comunidad. De la tenemos contribuciones de, la, contribución de, la, de la comunidad para tener análisis de impacto. Exactamente. Exactamente. Es lo que estamos discutiendo acá, si alguien quiere hablar sobre eso. Y los dos lados hay alguna fundamentación. Por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer un jantar hoy. Y, semana, hoy, que semana que viene, pido, pido Mariela, por, reserve, por, por favor, recibe un hotel, recibe el buffet, buffet haga la reserva la de la compra de, la, de, la, de carne, compre compre la carne, compre en todo y que ninguno va a levantar. Es un esfuerzo, es un esfuerzo muy grande para nada. Correcto. A lo contrario, se dio. Digo, vamos a hacer una un jantar es eh, lo que, eh, que yo imagino, imagino solo necesitaremos, necesitaremos hacer algunas compras acá, alguna compra eh, acá y, y, y, y yo y, doy una pequeña inferencia de lo que puede hacer, hacer. El, la, dificultad el, la dificultad de, hacer de, hacer el lugar, de hacerlo jantar eh, entonces, entonces eso motivará, eso motivará ah, por ejemplo a a por María la, decir, María, la de decir no no podrá no porque el hotel no, no estará disponible no estar entonces, entonces la más crítica masa de los spin se, se acontecerá, es sinceramente, en este momento este me, me pongo en, en contra a su política, a su política pero eh, creo, eh, creo si, que tiene sentido. tiene sentido no sé, y, no sé, y como sugerencia, como sugerencia que los proponentes de, de las políticas la política. hacen, una, hacen pequeña una pequeña inferencia de lo que lo que, sería, el sería el impacto. Ciertamente, Ciertamente no, no tendrán la misma, la misma la capacidad no estarán sobre no el mismo punto, punto de, punto de del vista, vista del staff. Ciertamente no esa no, es la, la función del estado esta, de esta. pero, pero, pero eso, eso podrá poder hacer con que más personas puedan participar más activamente. Gracias. Douglas, muchas gracias. Una observación muy muy sencilla. Una, Una, de muy Una de las cosas que yo he comentado antes es que la, hecho, no que la propuesta no está exigiendo cómo debe ser el análisis de impacto. de impacto. He llegado he a decir, decir que si se manda un email a la lista con esos puntos, puntos de de email, esos puntos, digamos, de discusión de inicial del análisis de impacto, puede ser suficiente. La propuesta no está dictando cómo de completo debe ser el análisis de impacto, ni mucho menos. Si usted hace una alágeno de impacto en impacto, el email siguiente, el siguiente. Yo, yo pienso que, que eso no tendría nada de impacto. No no. Cortito, cortito. Yo pienso que no tiene alágeno de impacto, no, ¿ningguien más interaje? No hay interés. simple así. solo. Laura. Laura. Laura. Hola. Hola Buenas noches a todos. Yo todos. Soy Laura Clon. La, la, Quiero hacer dos comentarios. El primer, comentarios el primer comentario sobre lo que acaba de decir Raúl, el proceso es que ha ido este evolucionando, que que evoluido, el impacto, evolucionando análisis de impacto ha ido evolucionando y atrevo a de decir tres eventos para atrás es un ejercicio que venimos haciendo este, ordenadamente el, el Jordi se está refiriendo a una, una propuesta de política que se presentó en el foro de octubre, de octubre del año pasado en la cual como él menciona es, eh, presentamos un análisis diferente, justamente se está contradiciendo es lo que acaba de decir, bueno que sea un a la lista, que sea este, un punteo de temas, efectivamente eso fue lo que hicimos hicimos un análisis de ese análisis, y, levantamos análisis, riesgos, y, riesgos y, situaciones y situaciones que nosotros que consideramos que la comunidad la debería al eh, menos visibilizar y lo presentamos. Presentamos apresenta -tamos, apresenta -tamos un punteo un un de los temas que notábamos que podían ser que a que un riesgo que para que justamente también se disparara esa conversación que tanto buscamos la comunidad. Que tanto la comunidad. La comunidad no, eh, la la no participó. Participó. Creo que hubo un comentario solamente y así fue, entonces eso es lo que me parece que está y bueno aclararlo porque no bueno sé es que es puede ser que, este, bueno, aquí que si no sé si estaban lo recuerdan si porque, porque ese ejercicio fue hizo, hizo fue el eh, en el mismo el propio propio foro, gracias, gracias. gracias. gracias. No, no quiero entrar en una no larga discusión es más, tuvimos una conference call respecto de esa diapositiva que tenía tres puntos, totalmente de acuerdo me insististe y dicen que no había respuestas de la comunidad pero quizás el hecho de no utilizar la palabra mágica, análisis de impacto, provoca que eso no se tome tan en serio como cuando se publica en la lista un email aquí está el análisis de impacto. Insisto, no se trata de decir que el análisis de impacto debe tener un formato, una longitud, ni muchísimo menos, pero que de alguna manera se tome con la misma consideración por parte de la comunidad, para que entiendan que eh, deben de discutir de ese tema y deben de aportar eh, sus puntos de vista y compararlos con, el, con ese análisis de impacto, sea el contenido que sea. O, o sea, yo creo mismo. que estamos de acuerdo, pero que eh, capaz que el hecho de que no se llame análisis de que impacto que no cambia la situación de impacto, respecto de la contribución muda. o la falta, de, de, la contribución, falta de contribución de dos comunidade. minutos para que entre el mundo. Vemos Así que Patara, para, para, eh, un minuto, entrando la preocupación entra de falta de comentarios de, y, todo, y todo, pero no estoy de, de acuerdo de, que sea como de fato los comentarios, pero no que análisis de impacto tiene que ser usada como motivación. Que solamente después de una análisis impacto, de impacto no me acuerdo análisis análisis impacto, si fue una coincidencia si fue motivado es no, no, no, no estoy de sí, acuerdo que la análisis de sí, impacto sea el que eh, no motiva la discusión bien, mas no que de impacto me, me, me olvidé de lo discusión. otro, Esqueci otro punto, mas era eh, Ricardo, Ricardo, rápidamente capaz que me he enfocado mucho, me en mucho en eso por contestaros a los que estáis argumentando esto pero no es la única razón he dicho al principio que la análisis de impacto es importante para la comunidad, para los autores para la comunidad, para los autores y también para los moderadores, para, los autores, para ver cuáles objeciones los realmente son relevantes y cuáles y no. un no. cortito, 30 segundos. En análisis, análisis de impacto, los moderadores si opten lo de primera mano, si, quieren, de primera si lo, manera, si quieren, si lo necesitan, voz, si lo piden, si piden, si piden, piden. levanten el teléfono eh, y piden. piden. Mi idea de nuevo es, eh, pasamos de una propuesta versión 1 en donde había que haber un análisis de impacto con tiempo, con un montón de, de cosas muy duras, ahora estamos en la versión 4, discutiendo la misma cosa, el análisis de impacto puede ser un correo, o sea, lo estamos no se divisiendo, prácticamente nada, dejemos de dar vuelta nada. con de perder vamos tiempo con esta propuesta, vamos con la siguiente clase. Muchas gracias. Cuando os pida de nuevo el análisis de impacto, entonces qué ocurre? Me vais a contestar igual que no podéis pedirlo. <ríe> bueno. Ahora. Eh, muchas gracias Jordi. Vamos a medir la temperatura de la sala les recordamos Pero nuevamente la herramienta Zoom probablemente se diga que deben eh, votar no, no es un voto que sino sondeamos que sondeamos o medimos la no temperatura no de la sala el resultado de la, la encuesta indica, indica que una propuesta pase a consenso el consenso no es, se evalúa no con los comentarios del foro y los que que de la lista y de alguna manera esto debe ser considerado como un proceso de votación vamos a proceder al sondeo de la sala eso no es el resultado vamos a medir la Está Levanten la mano los que estén a favor de esta propuesta. Bueno, muchas gracias. Pueden bajarla. Levanten por favor la mano los que estén en contra de esta propuesta. Muchas gracias Muy nuevamente. Y vez, finalmente, los que se abstienen. Aqueles que, que resolveron si hacer eso. hacer comentarios sobre la propuesta. Muchísimas gracias. Bien. Eh, el el polo. Bien, la propuesta LAC 20-23, versión, versión 4, 4 cumplir sus ocho semanas de discusión el día 8 de noviembre de, de, 2022. 8 de, de 2022. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro Entonces, de dos semanas, de los moderadores de comunicaremos semanas, a la comunidad si la propuesta llega a consenso, a la por lo que los invitamos a seguir consenso. su discusión Portanto, en la lista de políticas. Con la la la lista de políticas por lo de todos los que sí, levantaron la mano contra, sería bueno que escribesse ou aqueles que sua imaginam e que mudou informação. de ideia e resolvem defendê-la.